Hola, hola, cariños míos. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de ustedes. Para lecturas privadas, el correo es escopatarotgimen.com. Me dicen dónde viven para enviarles el precio y las promociones. Vamos a comenzar el consultorio sentimental con la pregunta, ya. Yeah. Si estoy protegida, protegido contra brujería, Yo siento que sí. Eres un ser de luz. Sí. Aunque hagan lo que hagan, no te van a destruir. Aunque te sientas a veces decaída, no lo van a conseguir al 100%. Siempre vas a salir adelante, siempre vas a brillar por sí sola, por sí solo. Sí, es como siento, eres un, un, una persona que brilla por sí sola, que no necesita un otro, una otra, eres una persona eh, que le revienta, que le da rabia al resto, como es tu esencia, tu, tu entrega, tu calidad humana, les desagrada eso. Es como que llegan ustedes y les revienta eso. Su forma de ser, su empatía, eh, muchas cosas, porque esas personas carecen. No es como, ah, aquí vengo yo. No, eh, lo ven de esa manera esas personas. Porque son astrales bajos, son energías bajas. También son larvas astrales, son parásitos. Que tienen... Yo creo que ustedes cuando ven a esa persona, se deprimen. Son energías bajas. Mucha envidia, te envidian te han intentado de hacer o en algún momento te hicieron trabajo, pero has podido salir a flote y vas a seguir haciéndolo. Tú tienes que seguir así. Y más ahora que quizás estás trabajando o estamos trabajando juntas o juntos, el empezar a soltar, a valorarse, a, a ver el valor de la vida. Allá no molestarse, allá no dejarse, allá no preocuparse por lo que dicen, por lo que piensan. Porque en algún momento consiguieron intrigarte, dañarte, perjudicarte, maltratarte. No importa que sean energías de ex o energías de cercanos, de entorno, laboral. Enfócate en diferentes ámbitos, porque no en todos los ámbitos la lo has pasado happy. Pero a la pregunta, si estás protegido, protegida contra brujería, sí, sigue así, sigue perseverando, sigue eh, dejando tu enseñanza a la vida y tú también aprendiendo. Sigue siendo esa maestra ese maestro. Sigue así. Va súper bien. Todo se devuelve, cariño. Siempre les he dicho. No te quedes con eso. Porque vas a tener avances y retrocesos. Pero no van a lograr bajarte, agacharte. No. Tú eres de estas personas que se cae, se para, se limpia y como yo siempre les digo, con la frente bien en alto y saben las heridas, las cicatrices que llevan, pero perseverando, saliendo adelante, luchando. No, no solo demostrarlo, sino que sentirlo. ¿Ya? pero muchas veces eh, has pasado procesos complicados, difíciles, en diferentes ámbitos, pero has logrado pararte, avanzar. Y eso es lo que no le gusta a la gente, porque la gente te quiere ver ahí, estancada, estancado, parado, que no te muevas, independiente, que quizás en algún momento lo consiguieron. Pero ya pasaste ese proceso, ahora se vienen cosas positivas, lluvia de bendiciones, rescata eso y trabaja para eso y sigue entregándole al resto. No por una mala experiencia en el ámbito que sea, no, no te desilusiones, te desilusionó, te dañó. La persona, la amiga, la pareja, el ex, el familiar, el perro, el gato. Ay, por decirlo. sí los animalitos son tan ricos. Pero es como para incluir a todos en el paquete. Pero tú para adelante. Ya les va a llegar a esas personas. A ti debe empezar a llegar el Dharma. Porque siento que ya has pasado por tu, por tu karma aprendizaje a lo mejor por lo mismo te ha llevado esto a ser sabia más decidida a ordenarte a enfocarte y has empezado a hacer cierre este ciclo de dolor quizás estuviste con gente involucrada en que te hicieron, en que te mandaron a que tú te apagaras. Pero no lo consiguieron. No lo van a conseguir. Tú puedes más que esos parásitos, que esas larvas astrales. Simbólicamente. Sí, qué fabuloso. Y eres más que ellos. Aunque tú me digas, Elizabeth, no tengo donde caerme muerta, muerto. Tienes mucho. Falta un poquito el querer ser valorarse. Tuviste que tener tu aprendizaje bien complicado, bien difícil, bien doloroso, porque en algún momento sufriste una traición. La traición que sea, deslealtad que sea. Eh, entra también la infidelidad pero pasaste un proceso bien complicado que quizás duró un tiempo, caíste en depresión, no te voy a dar en la herida, tú sabes muy bien cómo lo pasaste, cómo lo viviste, pero esto te hizo más fuerte o te va a hacer más fuerte si estás recién en esta etapa del duelo. Y te va a llevar a cortar cabeza, a hacer limpieza, a cortar con lo que no te sirve. Sigue sí, fabuloso. Tienes la respuesta. Estás protegida. Si no crees o si crees, encomiéndate a, aparte, bueno, el primero, Dios, al Arcángel Miguel, a Zadkiel, a San Benito, a todo lo que tú creas, confíes. Y empieza a decretar en presente. Empieza a hacer ley de atracción, empieza a mover diferente la energía. Sigue trabajando esa transformación que tú tienes. Porque eh, están viendo la mejor versión de ti o van a empezar a verla. Así que definitivamente estás protegida, tienes un guía, tienes ángeles, tienes, tienes todo a tu favor. Solamente que tuviste que pasar una situación complicada para que tuvieses ese despertar. Para que te empezaras a dar cuenta de, wow, la mujer fabulosa que soy, el hombre fabuloso que soy. Porque estaba quizá un poco dormido, dormida. Y eso es lo que le revienta a la gente. Tu cambio, tu sanación. Tu punto de vista, tu entrega, tu empatía, muchas cosas positivas que a lo mejor me vas a decir, no tenía idea que las tenía y ahora sí las veo o las estoy empezando a ver. Ahí a reflexionar, quédate tranquila pero igual te tienes que seguir ayudando o tenemos que seguir trabajando juntas, si sí, hemos estado en privado, pero fabuloso. Van a querer hacerte la guerra, no lo dudes. Te van a querer apagar siempre, no lo dudes. Pero igual vas a salir adelante y lucha por lo que quieres, por lo que mereces. Fabuloso. Un abrazo fuerte, grande de luz. Te invito a que me sigas en las redes sociales, TikTok, Instagram acá en YouTube, haga en Facebook y empieza a renacer, a florecer por si te falta un poco saca la mejor versión de ti aunque algunas ya me están sacando esa buenísima versión que se la perdieron otros y otras siempre tener presente que perseverancia es el éxito Bendiciones totales y gracias.